Bad panda, güey. Qué malo era, wey Ay, y eso que te... Oh, la madre, wey Buenísimo Ay, no, wey Pensé que si ibas a agarrar por allá, we. Uy, qué hechos, güey. Eso que tengo X, eh. qué raro, güey.